Buenas noches a todos los seguidores de Movimiento Civil. Hoy tenemos una invitada muy especial. De hecho, era la entrevista que más ganas tenía de hacer en los últimos días, porque Margarita es una persona espectacular que conocí ya hace un tiempo. Y aunque hemos tenido, no, Margarita, ciertos problemas técnicos a la hora de conectar hoy, sí. pero lo hemos conseguido. ¿eh? Hemos conseguido conectarnos tú y yo como lo hicimos también el día que nos conocimos y, por cierto, Margarita, decirte que estás muy guapa. ¿eh? que hubiera sido de Gracias. nosotros si nos hubiéramos conocido antes? ¿eh? sí por, Porque lo nuestro, Margarita, yo lo considero un amor fraternal. Eres una mujer a la que yo admiro profundamente y, por cierto, me llama siempre mucho la atención cuando me llamas primo. ¿eh? Eh, a veces eh. no, sé, no, no sé lo que significa. Así que nada, Margarita, agradecerte que estés aquí y, nada, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Margarita García? Buenas noches, muchas gracias por las personas que me estén escuchando. Yo estoy muy bien, muy tranquila, muy feliz para, y muy contenta. Quien está en la lucha y quiere luchar por los demás, tiene que estar con alegría. Entonces, yo estoy contenta, de, sobre todo, de, de luchar y, de que, y que me dé la oportunidad de tener voz, ya que muchas personas me silencian porque eh, solamente con decir la verdad ya tiene enemigos. Es importante que, que alguien con, que me dé voz y estoy hoy muy contenta, muy feliz de que, de que me dé esta oportunidad. Me alegra mucho, Margarita, de verdad, que, que hayas decidido venir. Eh, sé que has pasado momentos difíciles, pero yo te agradezco enormemente las veces que hemos hablado desde Escocia Siempre me has tratado como si fueras una madre y por eso hoy quisiera decirle a los seguidores de Movimiento Civil que eres una de las personas más importantes de toda mi vida y por eso te quería traer aquí a, a este canal, para que la gente sepa de ti y te escuche. Así que bueno, eh, para los que no conozcáis a Margarita García, ella es una mujer de 51 años, nació el 21 del 3 de 1969 en Jaira, provincia de Granada y se define a sí misma como independentista andaluza. ¿eh? Hay muchos que hablan sí. del independentismo catalán y vasco, pero ella habla del independentismo andaluz, cosa que le honra mucho. Margarita trabajó desde el 2010 como auxiliar de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Fuente Vaquero, en Granada. Sí. Tiene dos hijos y además es presidenta de la Asociación de Mujeres por la Dignidad, muy dignas, y cuyo fin fundamental es la lucha feminista, pero la lucha feminista de verdad. Contra la precariedad y exclusión social que vive la mujer trabajadora y las mujeres de distintas etnias en la Vega de Granada. Entre sí. otras muchas cosas, Margarita es delegada sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores en el Ayuntamiento de Fuente Vaquero y representante de Nación Andaluza. Margarita, al igual que yo, ¿eh? se presentó de candidata a las últimas elecciones para el Ayuntamiento de Fuente Vaquero. Así que, Margarita, en este programa número 22 de Movimiento Civil, darte las gracias por estar con nosotros. Y como aquí dice mi camiseta, dos hermanas, corrupción fuera. Y, Fuente pues, sí. vaquero corrupción fuera también. porque corrupción fuera. Hemos sufrido sí. los, mismos, los mismos problemas. Eh, bueno, Margarita, la segunda pregunta que te quiero hacer, y aquí ya puedes tú comenzar a explicar quién eres, quién, Margarita, por qué ha estado envuelta en política y porque ha defendido, como tú lo has hecho, a la mujer y a las personas en exclusión social, a las personas más vulnerables. Eh, la primera pregunta que, que te quería hacer es ¿cómo nos conocimos tú y yo, Margarita? ¿Cuál fue ese momento? Pues nos conocimos en la calle, porque yo te conocí por las redes sociales y, y me llamó mucho la atención que una persona tan joven tuviera la, la idea Tan lúcida de luchar contra la corrupción y lo, y lo que está haciendo la corrupción en Andalucía. Entonces, yo te, te, te daba ánimo porque era muy importante que sintiera el, el, el, el calor y el apoyo de las personas que, que, que les damos significado a tu lucha. Y, y yo te admiraba porque una persona tan joven y con, con esa capacidad de, de lucha y de entrega y sin, y sin, y sin esperar nada de nadie. Pues me, me produjo admiración porque vi tu valentía y los demás pues no lo veían los amigos cuando empieza una lucha y a destacarte tienden a dejarte tienden a criticarte tienen entonces yo me vi con la con la necesidad de, de, de apoyarte porque porque uh -huh. eres muy valiente eres una persona muy valiente muchísimas gracias sabes el día que nos conocimos yo lo recuerdo como si fuera ayer, Margarita. Fue el día 25 de enero, en la manifestación que organizó la Asociación Justicia por la Sanidad. Y ese día, sí. para los que no lo sepáis, yo iba caminando por la calle y ella, eh, que me conocía de las redes sociales, se me acercó a mí me cogió del brazo y yo también le di un abrazo a ella. Y en ese momento hubo una conexión entre Margarita y yo que, que bueno, que permanece hasta ahora. Eh, ella me ha tratado como una madre ha sido muy cercana me ha dado consejos y por eso te quería traer porque porque es que tenía muchas ganas de, de hablar contigo y yo también ¿Y admiro mucho tu, tu lucha eh, porque ha sido tremenda y además ahora vamos a hablar de ella de ella paso a paso pero te quería hacer una pregunta eh, margarita cómo ves la situación actual con todo esto del coronavirus cómo ha afectado esta situación a margarita a mí, bueno, mi lucha dura ya 10 años. Yo ya he conseguido una meta al ser delegada sindical, al tener ya dos sentencias de, del Tribunal Superior de Justicia. Yo tengo un poco de tranquilidad, pero no dejo de pensar en los demás, en lo que va a pasar, en la, en la, en, en la pobreza que esto va a generar y, sobre todo, en el maltrato institucional que ha sufrido la mujer durante estos 10 años que llevo de lucha. Y lo que va a suponer, ¿eh? ahora, ahora cuando, cuando despertemos, porque ahora mismo estamos aletargados, estamos, pero cuando empiecen a despedir a la gente, cuando empieza a haber paro, cuando se le acaben las ayudas, ¿qué va a hacer de estas personas? Yo veo que, y sobre todo Andalucía tiene muchísima pobreza, tiene mucha exclusión social, mmm, te, tenemos muy poca tecnología, tenemos muy pocos avances, te, tenemos muy poca salida, porque claro, nosotros somos, prestamos servicios, no tenemos una industria que podamos poner en marcha. Si, Dependemos, si, no, Margarita, mucho del turismo en Andalucía, ¿no? Exacto, de los servicios. Nosotros somos servicios, en el momento que, que, que no podemos prestar esos servicios, ¿qué, ¿qué tiene Andalucía? Andalucía no tiene una estructura industrial que pueda, que pueda sujetar a un, a, un tejido, a un tejido empresarial. Andalucía, eh, somos, ya sabes, la comunidad mmm, con más paro de, de toda la Unión Europea y esto pues yo lo veo muy mal, me preocupa mucho, no sé cómo la gente va de o, o es que no lo sé, yo ahora mismo no te puedo decir, pero sé que las cosas pintan muy mal, cuando empiece… Pinta muy mal. Sí, muy mal. Muy ¿Cómo está mal, la situación tú? en Fuente Vaquero? ¿Puedes decirnos un poco, Margarita, cómo está la situación allí en tu pueblo? Por cierto, Margarita, dinos el pueblo, ¿quién nació en tu pueblo? Fue Federico García Lorca. Sí. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo tiene un 48% de exclusión social y un 26% de paro. Mi pueblo, no, te, no tiene, nosotros no tenemos ningún tejido industrial, nosotros nos vivimos del campo. El campo, ¿sabes cómo está? Que, que cada vez los productos valen menos, tienen, tienen más problemas para, para vender los productos estos agricultores. Mi pueblo mmm, tiene una deuda de 2 millones de euros. Mi pueblo tiene un gobierno que es un cacique, que no se preocupa de, de los de los vecinos, como se merecen. Eh, yo pienso y digo que un pueblo que tiene miedo a pedir sus derechos, estamos en una dictadura, y aquí estamos. Estamos un, en un pueblo con, donde está condenado por 10 años de fraude con los trabajadores cuando les roban los el derechos... El alcalde, ¿no? Está, está condenado el, a 10 años, ¿no? el, el Ayuntamiento de Fuente Fuentevaquero está condenado por 10 años de fraude con, con, con, con el fraude que le hacen los trabajadores. De ayuda esa a denuncia, en tengo entendido, ¿tú pusiste esa denuncia, Margarita, en su momento? Yo puse la, la, la denuncia porque estábamos de, mmm, con contratos de obra y servicio. En el 2007 se firmó un convenio con Diputación donde el ayuntamiento era responsable del servicio de ayuda a domicilio y eh, se comprometía a tener un trabajo de calidad, un, un trabajo estable, porque la mayoría de, de, de ese trabajo lo, lo, lo ejercemos mujeres, y saber lo feminizado que está este sector. En el 2010 eh, hubo elecciones, no en el, perdón, en el 2011 hubo elecciones y, y gobernaba aquí Izquierda Unida Independiente y entró el preso. ¿eh? Eh, teníamos un contrato de indefinido a jornada completa, y el PSOE nos puso un contrato mm, eh, temporal eh, y, y a media jornada, o a jornada variable. Lo hicieron trabajar por usuario, cuando eso es totalmente ilegal. El usuario es del ayuntamiento y nosotros, los auxiliares, prestamos un servicio. Entonces, se moría el usuario y tú te quedabas sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa? que, que la. Personas que, por ejemplo, tienen una pareja que le ayudan, pues pueden, sobrevi pueden sobrevivir un poco más. Pero las personas o las mujeres que, que estábamos solas, se nos quedaba un, una, un contrato con dos horas y media y cobramos 248 euros. 248 eh, euros, madre mía. Sí. Mm, eh, yo empecé a luchar por ver a una compañera que estaba trabajando antes que yo, tenía un contrato de indefinida jornada completa y le dieron un contrato de dos horas y media, como ya te he dicho, cobraba 348 euros. Esta mujer estuvo así tres años, no le dieron ni una hora más de trabajo y perdió su casa. Se vio con 51 años, con 51 años sin su casa y, y, y, y para su jubilación había cotizado por dos horas y media. ¡Ah! Perdona, mira, se han escapado. ¿Que, ¿Que se han escapado los perros? Pues dile, dile a tu hija que también es, es, es muy guapa. Margarita, dile a tu hija que ¿Qué? también es muy guapa como tú. Que por favor, sí. que lo encierre aunque sea una horita. Sí. Para que podamos hacer la entrevista, que si no, no te van a dejar. ¿eh? Si no, no te van sí. a dejar. Mi hija dice que es guapo. <risa> Igualmente, bueno... Entonces, eh, nos has explicado que tú presentaste esa denuncia, esa denuncia tú la ganaste, ¿no, Margarita? Condenaron al el, Ayuntamiento. Sí, por 10 años actualmente, de flores, sí. ¿Actualmente estás trabajando para el Ayuntamiento de Fuente Vaquero, Margarita? Eh, estoy de baja por, por depresión, porque mm, lo que hicieron es que en septiembre del año pasado me bajaron las horas cuando ya había un, una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía reconociendo que tenía 35 horas y media. Entonces ellos decidieron eh, y votaron, como si los derechos laborales se pudieran votar, que mm, me bajaban la hora, a mí y a todas las compañeras. Entonces yo me negué porque yo ten, tenía mi, mi, mi, mi sentencia, mi favor, y eso no le importó a ellos. Me rebajaron el horario. Ahora... Mm, después de hace ocho meses que salió la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía y, y todavía no manda mi derecho. Yo no sé hasta y qué punto... No. Una, ¿no? ¿Cuánto, tiempo, eh, ¿Cuánto tiempo ha llevado este proceso? Desde, desde que se eh, eh, realizó la sentencia hasta ahora. En el Tribunal número 5 de Granada, hace dos años. Y el Tribunal Superior dos de Andalucía, que me, que me dio a mí la razón, Lleva desde de septiembre del año, de, no perdón, desde de octubre del año pasado. ¿De octubre eh, todavía del año pasado? No, no todavía no manda mis mi derecho. Por cierto, eh, ¿fuiste la única denunciante o fueron más personas las que se sumaron a ti? ¿Cómo han sido, cómo se han comportado tus compañeras? He sido la única porque, mmm, bueno, Teresa, que fue la otra compañera, denunció, la despidieron de, de despido improcedente y la indemnizaron. He sido la única, porque ya te he dicho que en un, en un pueblo donde tienes miedo a pedir tus derechos, eh, estamos en un estado de... esto es un cacique, esto es un caciquismo, esto es una dictadura encubierta. Es un estado de dictadura, claro. La gente tiene claro, mucho miedo, que... Margarita, en dos hermanas ocurre igual. ¿eh? Tú lo sabes, que has vivido... Bueno, eh, parece que Margarita se nos ha ido, se ha quedado Yo la no... pantalla... No, te, te hemos recuperado, que parecía que se había ido un poco la, la pantalla. Te decía que en Dos Hermanas ocurre exactamente igual, Margarita. Eres, tú eres conocedora de, de sí. mi lucha en Dos Hermanas, he denunciado todo lo que se puede denunciar en un ayuntamiento y aún así a mí nunca me han escuchado, ¿eh? ni la fiscalía ni los juzgados. No, no me atienden, archivan todas mis denuncias, no quieren saber nada. Yo pienso que el sistema está atado y muy bien atado. Lo que yo no entiendo... Es como un político puede hacer su ley y que no haya ningún medio de condenar a estas personas. Por eso se toman esta libertad de hacer y deshacer en el pueblo lo que quieren. Ellos no tienen, no tienen la política como un instrumento social que pueda ayudar. Ellos tienen la política para ayudarse a sí mismos. Pues ¿Y tú exactamente sabes que porque, que... Margarita, en España no hay separación de poderes, la justicia no es independiente, por lo tanto, es normal que un cacique llegue al poder, acumule ese poder durante años y a partir de ahí empieza a controlar todo lo que tiene a su alrededor. Y eso pasa en Fuente Vaquero y pasan dos hermanas, sabes que pasan puentes en Ir Córdoba, lo que pasa es que hay lugares de, de Andalucía, como tú sabes, que es más extremo y en otros lugares donde, bueno, se han ido cambiando el signo político bueno, durante los 30 40 años ¿no? de esta supuesta democracia que, que tenemos ahora. Y, y, y ha sido así, ha sido siempre así. Eh, bueno, eh, quisiera saludar a todos los seguidores de Movimiento Civil. Ya hay mucha gente dándonos las buenas noches, Margarita. ¿vale? Ellos te saludan desde sus casas. Andrés Rueda, buenas noches Margarita y Juan. María Luisa, Pedro Martí, Saber Blasco, Pedro Francisco de Paula. Es decir, la gente tenía muchas ganas de verte y de conocerte, ¿eh? porque ya anunciamos este programa, como sabes, y a medida que vaya pasando los minutos, seguro que la gente se anima a preguntarte eh, más, más cosas. Bueno, quería preguntarte, Margarita, disculpa que me atraganto, eh, hay una cosa de ti, que realmente me, me derrite y eso no es otro que, que tu corazón. Eres una persona que ha ayudado a mucha gente en tu pueblo, ha sido muy generosa. Y te quería preguntar, eh, ¿a cuánta gente, Margarita, has ayudado en estos últimos años? Ay, no sé. Quizás a menos de la que a la, a la que quería, porque me tienen miedo. Porque cuando dice uno la verdad se busca enemigo Entonces yo, como digo las verdades, como no tienen manera de, de desacreditarme, me, de, me desacreditan como persona. Entonces hay gente que tiene miedo a hablar conmigo. Y yo, yo hago las cosas sin, sin interés. Yo intento que la gente conozca sus derechos y que la gente sepa que no puede ser pisoteada. Y que yo intento de abrir el ojo un poco a las la personas, pero ya te he dicho, estamos en una dictadura y la gente tiene miedo a acercarse, prefieren perder... Bueno, bueno, perdón. Aquí, por ejemplo, en. Claro, eh, hay o sea, es una que quería hacer, Margarita. ¿Tú conoces el síndrome de Estocolmo? No, es que te iba a decir una cosa. Mira, eh, por vale. ejemplo, eh, nosotros tenemos un 48% de, por ciento de exclusión social, sobre la, la mayoría mujeres. Por ejemplo, eh, vamos a los servicios sociales y, bueno, la han es un expediente a mi trabajadora social, ya te lo digo. Vamos a los servicios sociales y nos encontramos las puertas cerradas y las puertas de las instituciones son, la, perdón, la puerta de, de, del ayuntamiento, la, la, la, la puerta de entrada al ayuntamiento es la puerta de entrada a las instituciones públicas donde una persona tiene sus derechos. Entonces la trabajadora social, tú llegas y, y tiene la puerta cerrada. Es, la, la, esa persona se ve obligada, mira, a, la, a llamar al alcalde y lo que es un derecho lo convierten en un favor político, y por eso está Andalucía así, y tenía ganas de decirle esto, una persona que va contra el sistema, por ejemplo, me hace mucha gracia porque a mí me dicen que soy una mala influencia, soy una mala influencia porque quiero mis derechos, soy una mala influencia porque no me he dejado comprar, porque me ha querido comprar el alcalde, soy una mala influencia porque digo la verdad, soy una mala influencia porque digo que debe dos millones de euros, soy una, una mala influencia... Oh, una pregunta, Margarita. Una yo sé que tú eres una persona muy sincera. ¿Cómo te he intentado comprar alcalde? Tuvimos una reunión, eh, el delegado territorial de, de, del sindicato, Paco Cabello y yo, y, y, y estaba el alcalde, su abogado, Paco Cabello y yo, y, y tuvimos una reunión y me dice, ¿cuánto quieres y te callas? No yo, no, yo dije que yo no quería nada, yo quería que mis derechos y que mis compañeras tuvieran sus derechos, porque tengo compañeras que tienen que, eh, todavía lo han hecho peor, porque tiene un contrato indefinido a jornada completa y le ha puesto un contrato de obra y servicio a tiempo parcial. Todavía lo he hecho mucho más. Peor que ella, porque yo he sido la última en llegar. Lo que pasa es que mmm, con el pan de mi hijo no se come. Bueno, pues Qué este hombre es me esta, dijo: eh. el alcalde me dijo, ¿cuánto y te calla? Yo Fijaros, le digo ¿eh? que... a todos los seguidores de Movimiento Civil para que después algunos no digáis, Juan Recio, mira lo que ha hecho en Dos Hermanas, que es un trepa que se ha aprovechado. Fijaros, los alcaldes cómo sí, actúan. Sí. Son ellos sí, entonces, los, los que hacen que el sistema funcione de esta forma. Y miran cómo entonces, compran voluntades, cosa que es ilegal, ¿eh? Cosa que es ilegal. Entonces le, le dijo a Paco Cabello, le dijo, eh, Paco, no puedo con esta mujer porque me echaba de los sitios públicos, como si yo fuera un, un animal, un, me echaba de una reunión pública porque yo llegaba allí con un usuario y me sentaba, porque tengo derecho también a conocer, ¿no? Eh, y entonces una vez en el pleno le, le, le cogí un cartel y se lo planté en la cara. No, yo tengo mi derecho y, y, y le dijo Paco: Yo no puedo con esta mujer. Y entonces, mi porque, dice: Porque me pega con los carteles en la cara en los plenos. Y entonces, mi compañero <risa> le dijo: La próxima vez se lo mete a martillazo. No nos vendemos ni el sindicato andaluz de trabajadores ni Nación Andaluza. Tenemos precio, tenemos dignidad y eso es lo que ellos nunca han podido con la dignidad que quieren pisotear. La, no, no, la voy a, no lo había permitido. Por cierto, no me compro, yo... eh, Margarita, ¿todas las denuncias que has presentado ha sido a través del sindicato o ha sido a título personal? Una a título personal y otra a través del sindicato, porque eh, gracias a Dios tengo, tengo a, mi, a mi sindicato que me apoya, que sabe que soy como soy, que sabe que soy luchadora, que no tengo miedo y, y, y represento una lucha que estamos haciendo ahora con, con, con diputadas porque se respete la, el trabajo de, de ayuda a domicilio, porque esto es, esto es España, entonces es esta privatización que se está haciendo de un servicio es para que se enriquezcan la, las personas, precarizando a la trabajadora social, precarizando el servicio al usuario. Entonces, es una forma muy lícita de que el dinero público pase a manos, a manos privadas y Y, por amigos. cierto, te quería hacer una, una pregunta, Margarita. ¿El órgano consultivo de Andalucía no ha emitido ningún informe respecto a lo que ha pasado en Fuente Vaquero? ¿No, no ha habido un informe no. por parte de la Junta? No, no. ¿No se han pronunciado? No. No porque, claro, yo no soy política, yo eh, he sido una madre soltera que, que he criado a dos hijos, que me he dedicado a trabajar, eh, que tengo una vida laboral de 37 años y 3 meses, eh, que, yo no, que yo he estado toda mi vida trabajando. Entonces lo sé, yo, yo lo sé. entonces claro, yo con mis limitaciones, porque tengo muchas limitaciones, porque tengo el de la eso, porque me lo saqué de mayor, porque yo cojo una noticia y si voy a hacer una nota de prensa me siento y estudio y. Por eso también, Margarita, porque sé, porque sé que todo lo haces como a través del corazón. Y yo hay gente que sabe mucho de política, que sabe mucho de leyes, de legislación, compañeros míos de la universidad que no se atreven a venir aquí. Son gente muy bien formada en derecho pero no tienen valentía. Y, y yo eso es lo que admiro de ti, Margarita, y por eso yo hago estos programas, porque sé que la gente de abajo tenéis mucho que ofrecer al país. Y, y, y, hey. y podéis cambiarlo y transformarlo simplemente por lo buenas personas que sois. Y te quería recalcar una cosa que antes no, no he podido comentar, que es el tema del síndrome de Estocolmo. Yo creo que en Andalucía hemos sufrido el síndrome de Estocolmo. Es decir, la gente, de alguna forma, eh, se ha visto como prisionera del de régimen, del sistema que nos han implantado a través de las subvenciones y de la ayuda, y se han, ¿cómo podría decirlo? Se han asemejado mucho a la figura de los caciques. Es decir, han visto que los caciques les va bien así, saltándose la ley, robando todo lo que pueden, y actuando de esta manera delictiva, y la gente lo copia. La gente dice, como va bien, pues yo también lo voy a copiar y me voy a aparecer. Entonces se separan, se separan de la ética, se separan de los principios y la gente, claro, se hace, se hace prisionera de, de este régimen. Y eso me da muchísima pena lo que ha pasado en Andalucía. Ya sabes que Spiriman ha denunciado todo esto, yo he denunciado todo esto, Daniel Tejero, Roberto Macías, tú, hay tantas personas que hemos luchado en Andalucía por, por eso, por una Andalucía libre, ¿no? Por una Andalucía donde se respeten nuestros derechos, nuestras libertades. Yo pienso que Andalucía ha sido tan oprimida siempre. Además, tú recuerdas a tus padres. ¿Tú ¿Tu padres qué te han dicho cuando te pusiste en la lucha? Cállate, cállate. Hemos sido tan reprimidos que no han quitado la capacidad de lucha. ¿no? Y, y ahora, estos andaluces mmm, que son estómagos agradecidos, que son, que tienen su vida resuelta, que están en un estado de confort, que no les falta ni nada, veo eh, una persona que está sufriendo o que sufre un desahucio. Vamos a poner una persona que sufre un desahucio. Y te dice, bueno, ¿por qué no ha querido trabajar? De una persona que no tiene trabajo o que tiene necesidades, bueno, ¿por qué no? Estamos en un estado de confort y no miramos al de al, alrededor. Pero ahora, con este sistema que tenemos y el COVID que tenemos y lo que nos va a venir, estamos todos metidos en el saco. Y el, lo único que salva al pueblo es el pueblo. Y, y hasta que eso no se meta en la cabeza de la gente, que, que buscando la ayuda de, del pueblo, de, la, de los otros colectivos, de estos desahucios, de, de sindicatos, de los agricultores, de, de, de asociaciones, sí. de, claro, tienen que buscar porque el pueblo sabe al pueblo, y eso es así. Sí. Y entonces, claro, durante 40, durante la guerra civil, la, la región más más represaliada fue Andalucía, y después los 40 años de régimen no han enseñado muy bien a estar callados, porque aquí en Andalucía aún no se acaba el caciquismo, y las personas no, no. prefieren callarse a luchar. Exacto, todavía continúa, aunque haya un nuevo gobierno, pero continúa el caciquismo. De hecho, los chiringuitos siguen puestos, siguen ahí, y siguen recibiendo cantidad de ingente de dinero. Margarita, quisiera comentarte una experiencia personal, que yo tuve en dos hermanas y como tú has luchado tanto por la gente de abajo, los más desfavorecidos y vulnerables, quisiera comentarte la experiencia que yo tuve en el barrio de los Quintillos. barrio de los Quintillos para la, bueno los espectadores de movimiento civil, que muchos no conocen ni siquiera dos hermanas, pero yo se los comento, es un barrio de los más pobres, de dos hermanas. Allí a mí me pidieron auxilio dos familias porque se le iba a caer el techo, Margarita, el techo de la casa de la vivienda se le iba a caer. En la cabeza. Entonces tuvimos que habilitar una vivienda en esa zona para meter a estas dos familias. Vino cuatro, el programa de cuatro, eh, donde yo salí, eh, en el programa de, de cuatro de, de la televisión. No, no se me ve mucho porque doy dos declaraciones y poco más, pero yo pido al alcalde de Dos Hermanas que, eh, que habilite, habilite al menos eh, vivienda para estas personas porque la vivienda que habilitamos nosotros justo al lado del edificio era provisional, para que no se les cayera el techo. El alcalde eh, Margarita, alcalde toscano, muy conocido, reconocido eh, en sí. nuestro pueblo y fuera de nuestro pueblo por su, eh, por cómo incumple la ley principalmente, eh, este hombre dijo hace 10 sí. años que eh, el barrio de los Quintillos debería de ser rehabilitado, se si iban a gastar alrededor de un millón de euros y actualmente hemos conocido que después de 10 años el barrio de los Quintillos sigue igual. Se va a construir un rascacielos en núcleos, se va a construir un nuevo teatro y van a dejar de un lado la política de protección a los vecinos de los Quintillos, donde, bueno, estos, estos vecinos eh, decidieron votarme masivamente ese barrio debido a que fui el único, la única persona que, que les atendió, además del medio cadena de H que también se, se acercó. Entonces, yo he estado también con los de abajo, entiendo sus problemas y, y me encanta de que tú te bajes al barro y que, y que, y que hable con esas personas, porque... Porque, al final, si no tenemos el apoyo y la colaboración de esas personas, no vamos a poder cambiar este país. Yo no sé si tú estás de acuerdo con, con eso, ¿no? Mira, yo me siento muy orgullosa de ser una mujer independentista andaluza. Porque, como ya te he dicho, eh, no, yo quiero una república andaluza de trabajadores. Ningún político me representa, porque cuando llegan al poder se olvidan de la clase trabajadora. Y El que levanta un país es la clase trabajadora y no se puede permitir que se pisoteen a los derechos de la clase trabajadora, de los padres de familia, de las familias vulnerables. Por eso me siento tan orgullosa y me siento tan feliz de pertenecer y de representar a la nación andaluza. Y ahora te digo una cosa. Volvemos a lo mismo. Un derecho, que tenemos un derecho a la vivienda y tenemos unos, unos servicios sociales, que tiene que estar al servicio de estas personas vulnerables, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Lo que a un derecho lo convertimos en un favor político y hasta que no empecemos a entender esto, no vamos a salir de la miseria, porque quien gestiona toda nuestra miseria es el político. ¿Quién, quién, quién, quién va a los servicios sociales y se encuentra la puerta cerrada? No tiene ninguna salida, va a seguir estando ahí, mientras que no se invierte en educación. Para que nuestros hijos aprendan y tengan un futuro. ¿Qué es lo que pasa? No se invierte en educación, no se invierte, ya está viendo, en sanidad, no se invierte en servicios sociales. Y los servicios sociales son, son no sé, como tu pueblo, mi pueblo, como mi pueblo, el otro, y como el otro, el otro. Es que en Están Dos ahí... Hermanas en dos hermana hay un dicho popular que es que el alcalde invierte en infraestructura. Es decir, tú te das una vuelta por es Dos que, Hermanas claro. y ves, ves unas carreteras, ve unos puentes. Que, y, y unas avenidas que son impresionantes. Ahora, hay cinco o seis barrios completos que suman alrededor de 50.000 personas que la gente vive en un estado de miseria absoluta. Y los Quintillos es un máximo ejemplo. Pero tenemos los Montecillos, tenemos a, eh, tenemos sobre todo la zona de la Moneda, que ha, sido, que, que ha afectado mucho. Es decir, barrios donde la droga y la delincuencia en sí misma están en sí. unos niveles altísimos en sí, lo que te vuelvo a decir, si tú una persona no tiene para comer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a delinquir. Pues dónde están los servicios sociales que se ocupen de esas personas, que le den una salida de laboral, que le den una educación para que puedan acceder a, a otro mundo distinto, qué pueden hacer estas, estas personas, delinquir para sobrevivir. Y esos hijos. ¿Dónde se están criando? En un ambiente que le están enseñando que no tienen futuro porque no ven necesario ir a la escuela, porque se sobrevive de esa manera, y, y esos niños van a delinquir exactamente igual que los padres. Y ese es el gran problema. Ese, ese es el, el, el, el, el cáncer de esta sociedad, que no, eh, que no permite la, eh, el sistema que salgan de, de, de, del, de, de, de, de de exclusión social. De la exclusión social. De la exclusión claro, social. la exclusión social. Claro, y le viene muy bien a, a los alcaldes tener eh, personas en exclusión social. Son muy felices porque, claro, tienen unos servicios sociales y ellos, pues bien, ven bien, bien. darle limón a la gente. Y Andalucía, como hemos estado dándole limón a la gente, pues no hemos callado. Porque, ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué, pues vamos, cierto, a ¿Para qué vamos a... Margarita, llevamos, llevamos casi 32 minutos de programa. ¿Qué te está pareciendo? Mm, estoy muy contenta, sobre todo porque tengo voz. Eh, porque, como asociación, me vetan el, el derecho de ir a, al ayuntamiento. No puedo registrar un documento. Como soy Mujeres por la Dignidad, que nos la robaron en un momento los políticos de mi pueblo, por eso se llama así esta, asocia esta asociación, pues yo me siento bien, yo necesito ¿Cuándo, hablar. Yo ¿Cuándo no sé creasteis la, la asociación, Margarita? Esta asociación se crió hace dos años. No, hace tres años, y fue a raíz de, de lo que sufrió esta compañera, eh, de, de ver que lo que lo perdió todo, de, de verse que no, no tenía lavadora, no tenía frigorífico, no tenía calentador, no te, no, no, le cortaron el agua, le cortaron la luz, porque el banco le decía, mmm, entre comer y, y pagas tú pagas, y después comes. Y, y, y va a los servicios sociales, porque nosotros somos trabajadoras de los servicios sociales. Y sabían perfectamente lo que estamos haciendo con esta mujer. Y sin embargo, yo veía esta mujer sufriendo tanto que decidimos hacer la asociación para que nos escucharan, pero no nos han escuchado. Nosotros no somos mm, referentes en el ayuntamiento porque como no somos iguales que ellos, pues no nos necesitan para nada porque somos personas críticas. Ajá. Y entonces esto para mí, esto me está suponiendo a mí un alivio y una alegría... Porque claro, nadie sabe lo que está pasando. Qué guapa eres, Margarita. Qué guapa tú eres. Más. ¿eh? Tú más. De verdad, tú más me, alegra, me alegra que estés feliz porque sé que estás de baja, que has pasado por momentos de, de depresión. Y ya sabes que en cualquier momento me puedes llamar, podemos hablar, conversar. Y tienes aquí ya no solo un amigo, sino prácticamente un, un hijo. A mí me puedes adoptar cuando quieras. <risa> Aquí sepa. tienes tu casa, eh, aquí tienes tu casa. Por Yo... cierto, por cierto, me voy a pasar por Granada, eh, creo que en agosto, así que sí. si me paso por allí prometo ir a verte a Fuente Vaquero, si tú me permites, claro. Hombre, por, por supuesto, que veas la casa natal de Federico García Lorca, que, que veas el entorno lorquiano, que vayas a, a Valderrubio y veas la casa de Federico García Lorca, es que esto es muy bonito. y, Precioso, y que ¿no? Viene a tu casa, Andalucía es, el, es tu casa, es tu casa. Aquí, bueno, que voy a hacer un, un comentario porque, eh, bueno, no ni siquiera lo voy a poner aquí y, y, y este hombre no va a chafar para nada el rato tan bueno que estamos pasando, pero ha puesto un nombre, se llama Francisco Valero, que de educación tiene más bien poca. Esta tía es tonta, la República Andaluza aquí no cojo un tonto más. A mí, mira, sinceramente, Francisco, los insultos y eso se lo puede dejar usted en su casa. No, pero me gustaría eh, contestarle, me gustaría contestarle yo, personalmente. Sí, sí, por yo, supuesto, eh, tú eres la protagonista aquí, pero disculpa, Margarita, porque eh, le quisiera decir a todos los que se sumen a, a este canal que respeto me gustaría que se mantuviera con todas las personas, porque cuando uno tiene respeto, le pueden respetar a, a esa persona también, es decir, es mutuo. Pero cuando ya hace falta respeto, ya la democracia y la libertad queda, queda a un lado. Y, y no me gustan esos comportamientos, porque eso no es de demócrata. Así que, bueno, te, te voy a dar paso, Margarita, tú respondes. Pero vamos, que este hombre no nos va a chafar a nosotros el programa tan bonito que estamos teniendo. Eso, eso se lo Mira, aseguro a él y, y te lo aseguro a ti. Yo tengo amigos del PP, amigos del PSOE, amigos de Izquierda Unida, yo tengo amigos de todos lados. Lo que pasa es que... Yo tengo muy claro que ningún político, ningún político, porque este sistema, desde el régimen de 78 hasta ahora, ha hecho las cosas, como tú bien dices, para que no podamos defendernos. Se defienden, los políticos se defienden, se defiende esa política que nos ha llevado a ser, a ser la comunidad más pobre de, de, de toda Europa, o posiblemente, porque yo no, es que yo no, no veo que ningún político haga nada por el pueblo, yo defiendo la clase de y la defiendo con mucha dignidad, sin ofender a nadie, ni porque sea en mi, en, pueden entrar en mi muro. Yo no ofendo a nadie de Vox, ni del PP, yo hago mi política y punto. Y yo, si quieren mm, mm, ofender, a mí esas cosas no me ofenden, porque estoy tan orgullosa de ser lo que soy, que a mí Totalmente. me, me da yo estoy preocupado. orgullosa de conocerte, puedo estar de acuerdo contigo, no puedo estar de acuerdo, pero lo que este hombre nunca, eh, nunca hará, es la lucha que tú has llevado por otras personas porque por el comentario que ha hecho se nota que su eh, participación y colaboración con otras personas es nula y creo que en España hay, mucha, hay muchas personas hay muchas personas que la educación y el respeto todavía no lo conocen pero bueno, ya que, que pase el tiempo y se darán cuenta de la crisis económica que se les viene y de lo mal que lo van a pasar a algunos ya, ya abrirán sus ojos y, y respetarán más pero bueno, ellos, ellos, uh -huh. ellos aprenderán por cierto, Margarita, quisiera decirte una cosa, porque yo sé que hay algunos en España que les molesta esta frase, pero a mí me encanta. Viva Andalucía libre. Y, por cierto, ¿te, te, ¿te parece que cantemos un poquito del himno andaluz? Me encanta. A mí lo que más me encanta es el himno andaluz. Mira, yo quiero decir otra cosa que es muy importante. Margarita, a en dime. No, ¿vamos a cantar el himno? Sí, pero quiero decir una cosa antes, vale, si no te, si vale. te importa. Durante, durante 500 años que llevamos aquí, que dicen en Reconquista, que aquí, aquí yo no voy a entrar en esto, que se informe la gente y que lea, durante la, la, la Conquista en, en Andalucía no han quitado todo, no han quitado nuestra cultura, y se han apoderado de, de nuestra cultura, porque yo digo que tú pones eh, en un espacio público a una persona bailando una muñeira, y no... Y no no le dicen nada, ahora pone una, una mujer vestida de flamenca y te reconoce España en el mundo entero lo reconocen por Andalucía y España no es nada sin Andalucía y viva Andalucía libre viva Andalucía libre, así que te voy a dar paso, vamos a cantar un poquito yo sé que tú te sabes sí. la letra mejor que yo así que bueno, venga estoy un poco comentar. nerviosa vamos a cantar, venga vale ah. Andalucía, levanta, pedir tierra y libertad, sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. España lo ha dicho: los pueblos, el pueblo salva al pueblo, el pueblo salva al pueblo. Los los, siempre Eso. los pueblos libres los pueblos los pueblos tienen derecho a, a, a guardar su cultura mira, sí, que no mira ya yo no te veo pero es que nos ha puesto un comentario Sergio Sánchez Martínez y lo voy a comentar, aunque no me veas ahora porque hay un comentario sí. que acaban de poner un comentario positivo, por fin por fin vienen comentarios positivos Sergio Sánchez Martínez Margarita, me ha encantado tu frase solo el pueblo salva al pueblo es una verdad como un templo a mí, mi círculo más cercano también me dice que luchando contra esta partitocracia o este sistema, lo único que me buscaré serán problemas. Mi respuesta siempre es la misma. ¿Qué le vas a decir tú a tu hijo cuando crezca y te pregunte, papá, qué hiciste tú por cambiar las cosas? Yo le diré que hice todo lo que pude. ¿Conseguiré algo o no? Pero lo voy a intentar, pues no quiero que mi hijo viva bajo el yugo. Gracias, qué Sergio bonito. Sánchez. Gracias, Sergio Sánchez Martínez. ¿Qué le vamos a dejar a nuestro hijo? Como, como, como, eh, mira, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Te voy a decir, a contarte un poco el ejemplo. La, el, la ley de la dependencia, ¿qué está pasando en la residencia? Todos todo grandes monopolios. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Todo lo gestionan los grandes monopolios. ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos? ¿Qué, qué, qué futuro tienen? ¿Un futuro de trabajo precario que casi roce a, a, a, a la esclavitud? Porque, porque ¿cuántos trabajadores están trabajando para comer? Y cada vez esta, ley, esta esta reforma laboral que no acaba de llegar. Te dan pagas, paguitas, pequeñas paguitas, pero nuestra reforma laboral es importante, que, que, que nos dé más derechos para que vivamos más dignamente. Cuando un pueblo no puede vivir dignamente, ¿qué nos queda? Uh -huh. Que nos queda? No queda nada. Por cierto, Isabel Blasco, que es seguidora de este canal, a la que yo le tengo un gran cariño, dice, qué gran mujer, cuánto respeto y verdad. Yo Es que, ante todo, hay que ser humana y contar las cosas como son. Uh -huh. Yo soy humana en todo lo que puedo, y abrir las puertas, y, y saber que tenemos derecho y que somos y que podemos ser libres, y no lo somos porque estamos sometidos a esta dictadura, estamos viviendo una dictadura cuando no dan derecho. Uh -huh. Por cierto, eh, Margarita, ya para de despedirnos porque llegamos a, al final del programa, quisiera eh, transmitirte y una, una frase de Carlos Cano sobre Andalucía, te la quiero dedicar Ay. a ti, como andaluza, como independentista, como luchadora por los derechos de la clase obrera y, y de la exclusión social de, de la mujer y te la voy a dedicar, ¿vale? Con, con todo mi respeto y con todo mi cariño, porque me ha encantado tenerte aquí en el programa número 22 de Movimiento Civil y es un placer tenerte como amiga, de verdad, de verdad Mucho, te lo digo. Muchas gracias por darme voz, de verdad. Es que necesito decir lo que soy, lo que lo que lo que, lo que hago como lucho, necesito decir sin sin cortapisas, cómo me siento y cuál es mi lucha. Y es que lo, es que lo necesitaba ya decir, ya está bien de que te, que te por pongan por nada más que, eh, que mordar. Margarita, arriba esos ánimos, no no te vengas sí. abajo, ¿vale? Y en cualquier momento vale. me puedes llamar, escribir, que voy a estar al servicio tuyo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues esta es la frase que dejamos para, para Margarita y para todos los seguidores del Movimiento Civil, porque nosotros amamos Andalucía. Y lo siento mucho para los que no la amen, pero nosotros somos de aquí y tenemos que defenderla. Pienso que Andalucía, esto decía Carlos Cano, culturalmente no hay que reivindicarla, puesto que es algo que existe. Y lo que hay que hacer es exponerla, cultivarla <risa> y comentarla a todos los niveles. En Andalucía, que es un pueblo de contraste, porque es muy diferente, se encuentra muchos motivos para conmoverte. Es tierra de grandes miserias, como hemos hablado, pero también de hermosas grandezas. Resulta cualquier cosa menos indiferente. Ser andaluz, para mí, es la forma cultural de ser persona. Muchas gracias. Viva Andalucía. Viva Andalucía. Muchísimas gracias. Así hasta, que hasta te hasta dejo un minuto, minuto, un minuto de oro para que te despidas de la audiencia si quieres decir... Algo más, si quieres exponer alguna cosa más, te dejo un minuto para que para que te despidas de la audiencia del movimiento civil y que sepas que han sido más comentarios positivos que negativos, ¿eh? eso te lo tengo que, que dejar claro. Y luego puedes, si quieres responder a los comentarios que nos han hecho eh, las personas aquí en, en este vídeo, en este directo. Así que nada, todo sí. tuyo, Margarita, gracias, de verdad. Yo quiero decir una cosa, que me siento muy orgullosa de ser andaluza, que no tengo ningún complejo a decir que soy independentista andaluza, porque nosotros los andaluzas tenemos mucho complejo. Si, un, si los andaluces entendieran que votaran a un partido andalucista y que lucharan por su tierra, somos la comunidad eh, somos la comunidad con más con más. Con, perdón, perdón que me he puesto nerviosa. No, somos la más población de, de Europa. Y yo te digo que Bruselas tenía que venir a la Torre del Oro. Andalucía es muy grande y somos muchos, y tenemos que mirar por nuestra Andalucía. Y no dejas que nos gestionen otras personas que somos indolentes. Porque cómo, cómo puede haber un, un, un, un, un, un Estado que deje... Siempre en la miseria, siempre a la misma población, siempre a la misma gente, siempre a la misma autonomía, siempre sufrimos los mismos. ¿Por qué? Yo creo que no es justo que no, que no pongamos y defendamos lo primero Andalucía. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. recordar que don Antonio García Trevijano nació en Granada y era andaluz. Así que para aquellos que critican tanto nuestra tierra, hemos sacado, somos gente no solo de grandes escritores, sino de poetas, caballeros... Eh, los andaluces, como sabes, descubrieron prácticamente toda América. Ellos hablan como nosotros, con nuestro acento, por ese hecho. Y hemos sido gente migrante también, que nos hemos extendido por el mundo, pero hemos llevado nuestra cultura y la cultura de España alrededor de todo el planeta Tierra. Y por eso yo estoy orgulloso de ser andaluz. Lo siento para los que no le guste, pero quiero, estoy muy orgulloso. Quiero decirte que aquí había una cultura que, que fue los nazaríes, que en la Edad Media eh, estaba toda Europa en el oscurantismo y nosotros teníamos una cultura que era la más floreciente de toda Europa, que teníamos, teníamos mmm, tratados de mercantiles con Venecia por nuestras sedas, por nuestra cultura. Tenemos nuestra Torre del Oro, tenemos una cultura enorme, de enorme grandeza, y esto cuando dicen que echamos a los moros no es cierto. Aquí vivían andalucía, a andaluces, perdón, que aquí estuvieron 800 años y dejaron mucha cultura, que nos toca a los andaluces reconocerla, reconocerla y, y admirarla y, y, y, y sobre todo cuidar de nuestro pasado, lo que fuimos. Muchas gracias. Han pasado todas las civilizaciones por Andalucía y esa es la riqueza que nosotros tenemos, que otros no tienen, fenicio, griego, romano, visigodo, árabe... Todo el mundo ha, ha venido por Andalucía, porque Andalucía es que es lo mejor que hay, de sí. verdad te lo digo. Y yo he viajado por toda España, pero como Andalucía no he encontrado no. nada, Margarita. Así que nada, un beso muy grande para ti, saludo a tu familia, a los tuyos y espero verte en agosto, Margarita. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, aquí tienes tu casa, muchas gracias. Cuídate de verdad. Igualmente.